Nunca había tenido problemas con el alcohol. Pero cuando Juan perdió su trabajo y empezó a faltar el dinero, comenzamos a pelear. Empecé a beber solo para sobrellevar el estrés. Sin darme cuenta, el alcohol se apoderó de mi vida. Mi hermana sugirió que buscara ayuda. Nunca pensé que ir a algunas reuniones de Alcohólicos Anónimos iba a servir de nada. Pero decidí ir a una reunión. Encontrar el valor para ir a esa primera reunión es lo mejor que he hecho. Obtuve apoyo de gente que entendía por lo que había pasado. Esas reuniones cambiaron mi vida. Y todavía lo hacen. Ahora sé que puedo vivir sin beber. Y lo más importante, tengo esperanza. Hola, ¿qué tal? Sí. Alcohólicos Anónimos. Si el alcohol está causando problemas en tu vida, búscanos. Nos encuentras en el directorio telefónico o en la red en .org en español.